Hola, soy Gun y hoy os vengo a presentar una serie de capítulos que consistirá en coger una palabra que nos lo dará una aplicación parecida a pasapalabra y a partir de ahí construir unos guiones que ni siquiera tienen que ser coherentes, después grabarlo con la cámara y posteriormente subirlo al canal. Así que lo podéis ver a continuación, el primer ejemplo, para que vayáis pillando cómo va la cosa. Aquí tenemos la primera palabra, ave rapaz, grande y rápida. La respuesta es águila. Ahora lo que quiero es que, partiendo de esta palabra, construyáis un guión. Lo grabéis y lo subáis a vuestro canal. Si no tenéis canal, pasadmelo a mi correo, os lo dejo en la descripción. Y cuando ya se reúnan los suficientes vídeos, haré un top de los mejores. La calidad del audio y de la imagen no es tan importante como la originalidad del guión. A continuación, os dejo el mío. Un saludo y... ¡Ciatrón! Ey, ¿qué pasa? ¿Qué tal te va? Siéntate aquí conmigo. Bueno, vale. Pues vale. me siento aquí un poquito. ¿Sabes que el otro día yendo hacia el centro comercial atropellé a un águila real? ¿Y eso? Pues nada, aquí un amigo me recomendó ir al centro comercial porque había oferta en el Kentucky de si comprabas seis alitas, pues te regalaban cuatro, ¿sabes? No, no, que te pregunto sobre cómo ocurrió el accidente. Ah, vale, vale. Pues iba yo conduciendo ahí muy tranquilo, comiendo una bolsa de ganchitos y pillé un bache y se me cayó la bolsa al suelo. Entonces cuando fui a recogerla, oí un golpe muy fuerte, me levanté para ver qué pasaba y el parabrisas estaba roto y a unos metros había un águila real tirada en el suelo. ¿Y cómo sabías que era un águila real? Pues porque tenía corona. Además me parece que repartía publicidad sobre hamburguesas o algo de eso porque después del golpe pues vi que volaba publicidad por todos lados. A ver, espera, espera un momento, ¿seguro que era un águila? Porque seguro podía ser otra cosa, ¿no? no sé. Que sí, sí seguro que era un águila, tenía, tenía plumas y además, después del choque voló unos cuantos metros, así que seguro que tenía que ser un águila, vamos, estoy, estoy segurísimo. Seguro sí. Dino a la comida basura, quizás no mueras de esta forma tan horrible Pero la comida basura puede provocar sobrepeso e infartos Las autoridades sanitarias recomiendan llevar una dieta saludable y hacer deporte Gracias por escucharme Y ahora podéis hacer lo que queráis Pero lo que estaría bien es que os suscribáis y le deis a me gusta Pero yo os digo que podéis hacer lo que os dé la gana Venga luego luego. あ、